Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestras noticias. Esto es Glitch Pop News y comenzamos. El día de ayer Capcom realizó un evento en el que mostró un montón de detalles en torno al universo de Resident Evil, desde la nueva entrega de Resident Evil Village hasta una nueva experiencia multiplayer. Para empezar con el pie derecho, Capcom reveló por fin el día de lanzamiento de la nueva entrega de Resident Evil, la cual llegará al Playstation 5 y Playstation 4, así como a Series X, Xbox One y PC el próximo 7 de mayo. Además de que todos aquellos afortunados de contar con un PlayStation 5 podrán darle un vistazo antes que nadie con el demo llamado Maiden. Además de esto mostró nuevo gameplay, en el cual regresa el modo primer persona con nuevos elementos como el poder bloquear ataques enemigos y una especie de counter. Capcom también mostró Resident Evil Reverse, el cual es un modo multiplayer que será completamente gratuito para todos aquellos que adquieran el juego Resident Evil Village. Se hará un crossover con The Division, celebrando el 25 aniversario de Resident Evil, lo cual es una sorpresa ya que este juego es Ubisoft. Y por último, un teaser de la próxima película de Resident Evil que llegará a Netflix. Como podemos ver, el universo de Resident Evil es mucho más grande que nunca y ha llegado a lugares que no creíamos antes posible, como la televisión. Para este lanzamiento solo se dio a conocer que llegará en algún punto en este año del 2021. ¿Y a ti qué fue lo que más te gustó de todos estos anuncios que dio Capcom? Cyberpunk 2077 fue lanzado en diciembre del año pasado, y como sabemos todos con un montón de errores, y aunque este título recibió muy buenas reseñas por parte de un montón de sitios web, una vez que llegó a manos de los gamers la cantidad de errores que se registraban iba en aumento, principalmente en las versiones de consola, hasta el momento CD Projekt Red ha intentado hacer hasta lo imposible por mantener a sus fans, con la promesa de que se encuentran trabajando gradualmente en todas las correcciones y lograr un nivel de jugabilidad óptimo, pero a pesar de todo esto ha sido un mes un poco accidentado para ellos pues esta semana varios usuarios de Twitter nos sorprendieron con la noticia de que se sí ha visto rondar este juego con precios de hasta el 50% menos en muchos sitios web, incluidos Amazon. Aunque existe la posibilidad de que esta reducción en costos se deba a la pobre recepción de los jugadores, también hay que recordar que cada vez es más común ver este tipo de ofertas y reducción de precios, a escasos meses de los lanzamientos de los juegos, además de que Cyberpunk 2077 está lejos de ser un título con ventas pobres. CD Projekt Red es conocido por dar buen soporte a sus juegos una vez que son lanzados al público, mejorándolos continuamente sin importar si le va bien o mal. Pero no importa cuál sea el caso, si has estado esperando adquirir este título a un buen precio, definitivamente estas son buenas noticias, aunque siempre puedes esperar un poco más para obtener un mejor precio, la versión definitiva y súper de lujo que les encanta sacar después de un tiempo. Tú ya terminaste este juego, le darás una oportunidad ahora que está bajando de precio, o ya de plano mejor te esperas unos meses más. Desde el año pasado todos sabíamos que Apex Legends llegaría a Nintendo Switch y con una fecha de lanzamiento que tuvo que ser retrasada debido a la pandemia, su estreno se convirtió en algo incierto. Sin embargo parece que luego del silencio después de su retraso podremos disfrutar de este juego antes de lo que pensamos. De acuerdo a una publicación aparentemente accidental, este juego sería lanzado al Nintendo Switch el próximo 2 de febrero. Esta publicación fue realizada a través de una cuenta japonesa de Apex Legends la cual menciona el 2 de febrero será posible jugar Apex Legends en Nintendo Switch, al mismo tiempo que comienza la octava temporada. Este mensaje se pudo ver en la descripción de videos de Apex Legends en otros idiomas, incluidas las cuentas en polaco y danés, así que parece que no fue un error inocente. Sin embargo, este mensaje no se pudo ver en ninguna otra cuenta de Apex Legends y hasta ahora ha sido removido de todas las cuentas. Así que no falta mucho para ver si es realidad o no esta filtración y en menos de dos semanas lo descubriremos. ¿Tú juegas Apex Legends o eres Tim Warson? Un grupo de conservacionistas de Nintendo ha revelado al mundo entero un prototipo y una versión beta de lo que en sus inicios era el juego de Legend of Zelda Ocarina of Time. Estos prototipos se han puesto a disposición de todos, y claro que con esto todos han comenzado a escarbar entre el juego y buscar secretos dentro de él. Aunque el prototipo tiene fecha de tan solo 3 días antes del lanzamiento del juego original, ya se han encontrado hasta 500 cosas diferentes al juego que todos conocemos, y si hablamos de la beta, su fecha es mucho más vieja, y en él se pueden encontrar cosas aún más curiosas, como diferentes diseños de áreas que conocemos dentro del juego, así como áreas completamente eliminadas. Aquí podemos ver algunas de las imágenes que han compartido, entre ellas una versión mucho más grande de Kakarico Village. Al parecer Nintendo estaba decidido a crear un juego muy extenso, pero tuvo que reducir sus expectativas un poco al ir agregando contenido. Es genial ver cómo este juego fue evolucionando a lo largo del tiempo, pero es mucho mejor aún ver todo eso que tuvieron que ir removiendo y que ahora podemos ver. Por ejemplo, parece que en lugar de usar Locarina para llamar a Epona tendríamos que hacer uso de un silbato especial y hasta un objeto que nos permitiría volar controlando a Navi. Incluso se puede ver una concha azul muy al estilo de Mario Kart dentro del contenido eliminado.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 Yo soy Checo y esto fue Glitch Bomb Music, y espero verte pronto con un nuevo video.